Buenos días, estamos con don Pablo Sibar en Crunchurín. Hoy es 17 de marzo del 2020, un día antes del aniversario del asesinato del líder indígena Sergio Rojas. Aquí don Pablo nos va a, a contar cómo está la situación en estos momentos, Pablo. Bueno, buenos días, y si estamos aquí en Crunchurín. Y eh, pues la situación en Cruz Turín eh, sigue eh, preocupante, ¿verdad? Porque uno eh, en un proceso de recuperación, los procesos de recuperación son no dejan de ser eh, activos y no dejan de ser eh, en, en procesos que a veces se convierten violentos. Pero bueno, aquí estamos en esa lucha y, y defendiendo nuestros derechos. Eh, ¿Cómo está la situación en Térraba con la muerte de Jerry? Mire, una muerte de un indígena, en esos términos es preocupante. Perdón, asesinato, no muerte. Exacto, o sea, uh -huh. y ahí, y ahí es importante aclarar esto. El, el, un asesinato a este nivel, por ejemplo, estamos a un día pues, de llegar a un año que asesinaron a Sergio Rojas. Y antes de eso, tener otro asesinato por la lucha y por defender los derechos de nuestra tierra es como muy lamentable que suceda en este país. Y Terra, ¿qué te digo? Este, está... Sigue consternado, sigue preocupado. O sea, es un tema que es muy difícil asimilarlo. O sea, se dan tantas cosas que uno no puede eh, pensar que en un país como el nuestro eh, se tenga que perder la vida por defender los derechos que nos pertenecen. ¿Por qué tienen que hacer estas recuperaciones de hecho? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Cuáles son las leyes que no se cumplen? Mira, eh, desde la llegada de los europeos, los pueblos indígenas hemos sufrido y, y yo digo que somos valientes después de 500 y resto de años seguir pensando como un indígena y seguir defendiendo derechos que nos pertenecen y el pueblo Broran Terraba eh, desde 1939 ahí, la ley de Baldíos, de dice que las tierras donde vivan los más naturales el estado los respetará, el estado costarricense respetará esas áreas eh, yo asimilo que los más naturales eran mis bisabuelos que estaban ahí. Y eh, en el 56 el Estado reconoce eh, por derecho de decreto tres, tres bloques: dice el, el decreto. Bloque 1, Boruca Terraba. Bloque 2, bloque Guarraza Lítrica Bagra. Y bloque 3, China Quichá. Lo que es importante es que esa ley de 1939 Dice que las tierras De bienes más naturales son tierras Inalineables Y esos derechos pues Están establecidos ahí En Costa Rica en el 57 59 eh, Ratifica el convenio 107 Y el convenio 107 Dentro de sus cosas Buenas que tenía Decía que les, los gobiernos Deberían respetar Las áreas donde ven vivían los indígenas, donde estaban ubicados los indígenas. Eh, lo malo del Convenio 107 era que hablaba también de que los pueblos indígenas tenían que integrarnos a la sociedad dominante. Y eso es un fallo. Entonces, ya se, se metió la religión, se metió la educación, violentando toda nuestra cultura y toda nuestra eh, cosmovisión que teníamos como pueblos indígenas. Hace 40 años, para no ir muy largo, hace 40 años, en 1980, inicié con Sergio Rojas y otros compañeros, que ya hoy tampoco están, eh, la lucha por defender esas tierras. Si en el 77 se había creado la ley indígena, y la ley indígena en su artículo 3 dice que las tierras indígenas son inalineables, imprendibles y no transferibles y exclusivas para los indígenas que las habitan. Así dice la, el artículo textualmente. Los no indígenas no podrán, dice, arrendar, alquilar, comprar nada. Eh, en 1980, entonces empezamos las primeras reuniones en algunas universidades, en algunos centros, eh, y comenzamos como a ver reuniones entre nosotros, porque parece mentira, pero, pero en 1980 yo conocía un poquito de Salitre y un poquito de barras pero no conocía el contexto de esto, Cavagra no conocía. Y comenzamos a reunirnos a algunas dirigencias de, de todos estos pueblos, comenzamos a analizar que por qué la ley indígena decía una cosa y por qué se hacía otra. En este contexto de analizar me encontré cartas de mayores que escribían a IDCO en aquel entonces diciéndole que las tierras indígenas estaban siendo invadidas que estaban siendo eh, y que ellos estaban muy preocupados por esta situación que se estaba dando y que le pedían a IDCO que este, respetara estos derechos que ya estaban establecidos ahí y que le pedían que las ventas no se siguieran haciendo y que se controlara. Hay un estudio que hace el IDCO en 1964, eh, es un, un estudio muy detallado, muy fino, porque el IDCO eh, hace el estudio en el, que yo conozco lo hace en el territorio eh, Boruca Terraba y China Quichá. Y en ese estudio, el IDCO hace cuántos no indígenas estaban en el 64. ¿Cuánta tierra tenían los indígenas? ¿Cuánta área había en bosque? ¿Cuántos árboles inclusive habían? ¿Cuántas pulgadas de madera había? Es un estudio detallado determinadamente. Sin embargo, fue un estudio como para que entraran los madereros a... a Advirtiéndoles la que había madera. Exactamente. Sí. Fue eso porque, porque no se hizo absolutamente nada. Me parece interesante que el, el, ese estudio dice que en la fila de Patastal, que está dentro del territorio de Terraba, había un área de palmito blanco y dice el estudio que eh, se podría crear una asociación de venta de palmiteros y que eso generaba recursos para que la comunidad sobreviviera. O sea, vea la cantidad de palmito que había y, y hablaban de que, un, que hacerlo con un manejo adecuado y no sé qué. Pero sabe qué Entraron los madereros y esas montañas las destruyeron. Destruyeron todo ese palmito que había ahí. ¿Ah? Y ahí perdimos una riqueza que tenían los pueblos indígenas. Eh, que se podía estar, inclusive, según ese estudio, que todavía hoy se podría estar cultivando. En esos 40 años, en el 85, fui a la cárcel ¿Por con qué? otros compañeros de tierra por defender bosque iban eh, con una orden de seis años de prisión, dice, por obstruir las vías públicas del Estado, dice, del Estado costarricense. Y, y lo que estábamos obstruyendo era un camino que, que lleva al cementerio, ni siquiera era la vía principal. Ah, sin embargo, ahí tuvimos cuatro días en la cárcel. Eso yo siento que por un lado lo hicieron como para asustarnos, porque nosotros, desde el 80, habíamos crecido como mucho. O sea, en, en el trabajo colectivo que habíamos hecho en los territorios Porque habíamos logrado, por ejemplo, hacer eh, los 12 de octubre eh, Que se celebraba en este país, hacer repudio de esos 12 de octubre Y habíamos hecho caminatas dentro del territorio de Térraba Por ejemplo, eh, financiado por nosotros mismos Venía gente de, de Cabagra, de Ujarraz, de Salitre, a pie Llegaron a Térraba con sus canastos llenos, llenos de chicha, de comida, de pejivalle. y entonces nosotros hacíamos toda esa actividad. En un día hicimos toda esa caminata por el centro de tierra para demostrar que estábamos nosotros vivos y que, seríamos, que queríamos seguir conservando lo que nos pertenecía. Desde ahí eh, hicimos entonces muchas actividades hasta que nos animamos, como le digo, a ir a San José y hicimos unas marchas muy grandes en San José. 1900, después del, de la encarceliada, hicimos unas marchas grandes. En ese momento nosotros creíamos que había que darle una evolución a Conay ¿ah? y que Conay debería cambiar. Hicimos en un proceso de lucha, hicimos que el, el presidente Luis Alberto Monge interviniera con Conay. Pero ya estando dentro, nos dimos cuenta que eso era una porquería, que eso no servía. Porque nosotros le pedíamos a la a la eh, Contraloría que los recursos de Conay dieran vuelta y que este, se lograra. Porque resulta que cuando llegamos a Conay nos damos cuenta que Conay tenía un presupuesto en ese entonces como de 100 millones, eh, pero eran para pagar salarios. O sea que... El, el, el 95% de ese presupuesto era para pagar salarios y el otro 5% que quedaba era para ayudar a enterrar a los indígenas, o sea, cuando se morían, que yo creo que hoy todavía sigue siendo eso un en conay. Entonces nosotros hacemos una propuesta a la Contraloría y le decimos eh, que necesitamos que esos dineros den vuelta y que se usen en mejor y la Contraloría nos dice, en ese estudio que no que estamos totalmente eh, equivocados que la institución del Estado que menos recursos gasta es conai ¿Ah? y, eh, y entonces ahí nos damos cuenta de que eso no sirve que es conai no los representa no nos representa y ahí entonces nosotros y cómo tomamos, se elige la conai nosotros tomamos la decisión de que esa institución es una institución del Estado. Uh -huh. Y por muchos años eh, estaba porque todos decían que esa institución no representaba. Sin embargo, no recuerdo ahorita la fecha, pero logramos con un, re, con un recurso de amparo que los magistrados dijeran que CONAE es una institución del Estado, que no puede representar a los indígenas, aunque haya representación. Porque, ¿qué, qué es lo interesante? En los, en los años 75, en los años 70, el Estado hizo lo que le llamó las organizaciones de los territorios indígenas y creó las asociaciones de desarrollo. Las ADIS. Las tal ADIS. Y entonces a Conay la representan estos, estas ADIS. Entonces se ha vuelto una cuestión burocracia de que. De que de ahí el director ejecutivo de Conai puede ser una persona que no sabe leer ni escribir y que no puede saber nada pero puede ser director ejecutivo de Conai que se gana como dos millones de pesos y entonces imagínense, todo el mundo se pelea por quién es el director ejecutivo y aunque en una, en una resolución también de la sala la sala quitó todas las instancias del estado que habían y dejó solo los indígenas pero las ADIS son del Estado. Yo, Pablo Siva, sostengo que las ADIS son del Estado. Porque esas ADIS dependen de Dinadeco. Y Dinadeco es una estructura estatal, no es una estructura indígena. Y entonces esas ADIS hey, las pueden como a ellos les da la gana. Y esas ADIS, por ejemplo, y no, no voy a hablar de todas, voy a sentarme, estoy en... Mi territorio terra, hoy voy a hablar de terra. Por ejemplo, para decir algo, yo para ser afiliado a la ADI tuve que ir a la sala cuarta a poner un recurso de amparo. ¿Cómo es posible eso? Una organización que me representa a mí, que yo tenga que acudir a la sala cuarta para que me afilien. Y tuve dos años afiliado y a los dos años me desafiliaron. ¿Ah? Simplemente no aparezco en el padrón que tiene. Porque ese padrón lo hace la junta directiva y entonces ahí quita y pone al el que ella quiera. Eso quiero decirlo yo porque, porque las ADIS son un instrumento que han causado enorme daño a los pueblos indígenas. Dice textualmente el decreto que las ADIS, conjuntamente con Conai y con el INDER, tenían que hacer los procesos de expropiación de los territorios indígenas. No hay una sola, no hay uno ¿a? en 40 años. ¿a? Porque la vida de terra, por ejemplo, entonces certifica los poseedores de buena fe. ¿a? Le dan un documento que es un poseedor de buena fe, aunque hay que comprar ayer. ¿a? Es un poseedor de buena fe. Le certifica que son indígenas. Le, o sea, hay, entonces todo, le entrega bonos de vivienda a todos los no indígenas. O sea, todo, entonces tienen todo el apoyo de la ADI De esa instancia del Estado Ahí por ahí otro en 2010 Comenzamos con eh, A crear una estructura propia De acuerdo al derecho constitucionario Y ahí entonces eh, eh, Y no, no, no fue porque así En un estudio que yo hago eh, En la UNED Porque también quiero aclarar soy, Trabajo con la UNED eh, soy investigador eh, en la UNED, trabajo con el CITE, el de, de, departamento del CITE, y ahí hacemos, yo hago una investigación eh, en un estudio que hice de eh, gobernanza y políticas públicas. Entonces yo me enfoqué a hacerle un estudio a la ADI. Y me topo que la eh, ADI solo piensa en la ley 3859, ¿ah? en la ley de INAECO. Nunca toma la ley indígena Nunca toma los convenios Nunca toma el derecho indígena para nada Y aplican entonces Derecho De Estado eh, Y por eso es que entonces, Nunca se ha hecho ni una sola recuperación No han hecho ni un solo desalojo No han pedido ni un solo desalojo ¿no? Más bien, por ejemplo Cuando se recuperó la finca San Andrés Pagando una millonada, casi dos mil millones ¿Quién pagó? El Estado ¿A quién le pagó? Al finquero, un finquero ilegal ¿No era un poseedor de no buena fe? No era un poseedor de buena fe Sin embargo el Estado le paga casi dos mil millones a, esa, a ese finquero Por 355 hectáreas De esas 355 hectáreas hay más de 100 hectáreas que son propiedad del río Terraba porque son las áreas que en las llenas el río va llena, o sea, que de acuerdo a las leyes no se debería pagar, ¿Ah? hay un montón de áreas de sabana, esa finca, eh, Genaro Gutiérrez, la, la, una vez que la compra el estado, Genaro Gutiérrez le mete un montón de gente, ¿Ah? indígena y no indígena. Otra vez vuelven a haber no indígenas. Eh, ahí logramos que, que se sacaran, y entonces hay 40 bronas que le recuperan esa finca a la Adi. ¡Ah! ¡Qué interesante! Eh, pero inmediatamente la Adi las demanda, les pone una demanda penal, porque dice que son precaristas. ¿Cómo voy a ser precarista en mi propia tierra? Ah, sin embargo, le pone una demanda penal y son precaristas. Bueno, el, el, la demanda no pasó no, no pasó más porque el juez dice, hace una resolución, y el juez dice que no puede sacar a las personas que están ahí, porque en el estudio que hizo, que todas se demuestra que son indígenas terra babrora. Pero tienen impedimento, no les ponen luz. ¿Por qué? Porque la asociación de desarrollo no lo autoriza. Porque hay un hay una resolución de ARCEP que dice que para poner luz. En un territorio indígena, se necesita que la Junta Directiva, la Junta de Desarrollo, haga una certificación. Y entonces hay una carta en el ICE, firmada por el señor Genaro Gutiérrez, que dice que los de San Andrés son precaristas. Por eso le dice a, a, a la institución que no les pueden poner luz, porque son precaristas. Ah, a pesar de que hay una resolución de un juez que resolvió. Don Genaro Ebrorán. Es Broran, que ha sido, es ahorita vicepresidente de la CONAI Ha sido presidente de la ADI, de Terra casi y toda su vida Ahora es una hija la presidenta Ahora es una hija la presidenta, sí En este momento eh, la hija la, eh, vea, vea el monopolio La hija es presidenta de Conai, eh, de la Asociación de Desarrollo de tierra De la ADI Directora ejecutiva de CONAI Y Genaro es el vicepresidente de CONAI Uno dice cómo... Si, son 20, si somos 24 territorios indígenas, ¿cómo tanto poder en, en una institución? ¿verdad? Pero bueno, eso, eso lo dejo. Quiero seguir y quiero hablar de los procesos de recuperación. Después de 40 años de lucha, de solicitarle al Estado la recuperación de las tierras indígenas y no encontrar ni una sola solución, ¿verdad? mira, hicimos 100.000 cosas. Hicimos bloqueos de carreteras, hicimos un proyecto de ley de autonomía, que, se, que en esa asamblea legislativa duró no sé cuántos años hasta que al final lo archivan. Pero el proyecto de autonomía era eso, era que los pueblos indígenas pudieran tener su propia visión, su propia forma de recuperar las tierras. Vea Estela, y era tan, tan benevolente ese proyecto, que el proyecto hablaba, yo me recuerdo que las peleas más grandes con Sergio era Sergio, porque Sergio era, decía, no, los que están ilegales se tienen que ir. Y yo siempre discutí, no, Sergio, no rompamos la situación social. Si hay un no indígena que tiene 20, 30 años de vivir en el territorio y que no tiene derecho a que le paguen porque compró despuésito de la ley, si nosotros manejamos la plata a como lo estaba estipulado en el proyecto que los cada territorio manejaba los recursos nosotros podemos sentarnos en una mesa de negociación con esa persona y no comprarle la tierra pero explicarle a él claramente qué derechos tiene y, y esos derechos nosotros se los vamos a pagar pero fíjense que los más opositores a ese proyecto fueron los finqueros fueron los terratenientes ¿verdad? Porque los terratenientes hey, no se quieren ir del territorio indígena, aquí no pagan impuestos, aquí no pagan nada. ¿Ah? Todo lo que cosechan, lo cosechan libremente. No se aprobó el proyecto, lo archivaron. Lo golpearon. Hicimos tres caminatas del sur a San José, exigiendo eso, tierras, y que se aprobara el proyecto de ley. Esas caminatas fueron 1998, 1999, 2001. Quiere decir que yo pasé tres veces caminando por aquí, donde estoy hoy ubicado, pensando que el estado costarricense nos devolviera estas tierras. Y no fue... Como todos saben también, en el 2010 nos sacan arrastrados de la Asamblea Legislativa y ahí afuera de la Asamblea Legislativa, Magdalena Figueroa nos dijo no volvamos más a estos peladeros, miren ustedes, aquí solo piedra hay. ¿Qué venimos a hacer más aquí? Y Sergio Rojas presentó un recurso de amparo por la violación que habían hecho al sacarnos de la asamblea y en ese recurso de amparo los, diputados, eh, los magistrados contestan diciendo que la asamblea legislativa es un bien inalineado y exclusivo de los diputados entonces yo me peleaba con Sergio antes de presentar el recurso que pues le decía a Sergio, ¿para qué? si lo vamos a perder me decía Pablo, cada recurso que yo presento no lo presento para ganarlo, lo presento para agarrar las mismas palabras de ellos para luchar nosotros. Cuando salió el recurso me dijo, es Pablo? ¿qué dice aquí? Inalineable y exclusivo de los diputados, le hace el artículo 3 de la ley indígena. ¿Qué dice? Inalineable y exclusivo de los pueblos indígenas. Entonces vamos a luchar por las tierras de los pueblos indígenas. Y ahí Sergio empezó las primeras recuperaciones. Sí, ¿verdad? Fue después del 2010, sí. cuando Correcto. decidieron no volver a San José. Correcto, ahí uh -huh. empezamos. Y hoy nos critican, hoy sale Teletica Canal 7 diciendo, entrevistando a Pinqueros, casi llorando, ¿m? donde el hacen, quieren hacer ver al pueblo de Costa Rica, que los estamos maltratando, que lo estamos, que le estamos humillando los derechos humanos. Pero ¿dónde quedan los derechos humanos de nosotros? Y no me voy a 500 años, a 40 años de lucha. 40 años de lucha que hicimos pidiendo, solicitando encarecidamente que se nos devolvieran las tierras. Y el 2010 cuando Sergio empieza con las recuperaciones, el 2014 fue una avalancha, 17 fincas se recuperan en el 2014, casi en el mismo mes. Ana Gabriel dijo textualmente en una reunión que estábamos, o paren las recuperaciones o el gobierno se va. Ana Gabriel, para los que no la conocen, es la... Ex... Era en ese momento la viceministra de Diálogo Ciudadano. Y ella dijo, o paren las recuperaciones o mando la UPD, algo así, a recoger los cadáveres. ¿Cómo nos van a decir eso, Estela? En un país de paz. En un país donde la vida es inviolable. ¿ah? Y nosotros no estamos violentándole el derecho a nadie. Nosotros estamos exigiendo y hemos exigido 40 años que estas tierras nos las den. Queremos vivir en paz. Queremos compartir estas tierras con los amigos que quieran venir a visitarnos. Pero no a causarle daño. Si usted puede ver, finca Crunchurín, mil hectáreas y no hay agua este ¿Cómo es posible que en mil hectáreas no exista agua? ¿De quién era esta finca? Esta finca, según los datos que tenemos, el usurpador es Eladio Ramírez, que vive en Santa Ana. Seguro allá en un residencial, porque no creo que viva en un Tuguri, ¿ah? Y usurpaba esta finca, porque ni siquiera la estaba usando para él. El ganado que había aquí era alquilado. Alquilaba el pasto. ¿Ah? El platanar que había abajo, lo tenía alquilado también. O sea, a él le pagaban mensualmente o quincenalmente. Por las tierras de ustedes. Por las tierras de nosotros. ¿Sí? <risa> y entonces, ¿ah? y el ganado tomaba algo del río, contaminando el río. ¿Ah? 300 reces contaminando, orinándose y cagándose en el río. ¿Quién vivía aquí? Los peones. Aquí vivían dos piones. Una familia, un peón con su señora y sus hijos y un peón solo. El administrador, el, el, el capataz, que era un peón solo. ¿Quiénes recuperaron esta finca? Esta finca la recuperamos 16 familias por 16 familias planificamos dos años la entrada a esta finca. Es dos años que nos reuníamos mensualmente, cada mes, una reunión para ver cómo íbamos a hacer, para ver si teníamos las condiciones de recuperarla y para ver si teníamos las capacidades de recuperarla. Ese proceso, llegamos aquí, Estela, la recuperamos y tuvimos 14 meses allá donde hay un portón rojo donde entraste. 14 meses. Ahí porque en el, en, en el, el día que entramos aquí fue muy violento. Y vino el administrador y acordamos irnos por la vía legal. Estaba el, el fiscal Michael, Michael Jiménez, no me acuerdo ahorita el nombre bien, pero estaba el fiscal Michael que en ese momento estaba, estaba él, estaba los de Loy había mucha gente. Y entonces ahí acordamos, irnos por la vía legal en. Un proceso que tiene ahora el Poder Judicial Que se llama Justicia Restaurativa Que se dice, no sé nada Pero se dice que es un juicio muy rápido Él aceptó Pero inmediatamente se quitó Inmediatamente nos puso un, una, una demanda penal También nosotros pusimos una demanda penal la demanda penal él la perdió, inmediatamente, ¿verdad? la pierde, y se va él y nos pone un, un interdicto agrario. A mí me ha tenido que ir conociendo, porque esas cosas no las manejaba bien, todavía no las manejo bien, porque el experto en leyes era Sergio. Todo lo que ocupábamos siempre se lo consultábamos a él. Él no tenía miedo de ir a, esa, a esos juzgados. A mí me da miedo ir a esos juzgado. o sea, me siento en tierra ajena, me siento... O sea, y ahora he tenido que, que estar mucho, que ir mucho. Y, y entonces ha ido tendiendo un poquito lo agrario, lo, lo fiscal, lo, lo contravencional, o sea, todo ese montón de cosas que hay que uno no, no las entiende. El 6 de enero, el regalo de Reyes, digo yo, del 2019, fue un desalojo que dictó el juez Giancarlo, Giancarlo verdad, me olvida los apellidos, pero el juez de Buenos Aires, que es el suegro de uno de los terratenientes, no del dueño, no del usurpador no del, del, del de finca, sino que es uno de los, de los finqueros que tiene muchas tierras, tanto en Boruca como en Terraba y es Luis Chinchilla. Es el, Luis Chichilla es yerno del de juez Giancarlo Y hace la denuncia A mí me dice el Poder Judicial Que los jueces no tienen nada que ver Que los jueces hacen un juramento Y que lo que pasa es que Estela Decía mi bisabuela Una señora que no sabía leer ni sabía escribir Pero que era muy sabia Decía, decía mi bisabuela: nadie va a ir en contra de su familia, va a buscar cualquier portillo para favorecerlo. Y con esta resolución, aunque esta finca no es de Luis Chinchilla, porque es de Labio Ramírez, o el usurpador, pero Luis Chinchilla, con esa resolución, el juez estaba favoreciendo a su yerno. Claro, su suegro, claro, es el, su es el miedo que tienen también de otras recuperaciones y que lo llegue a tocar en algún momento. Claro, y entonces por eso es que se hace todo este proceso. Eh, ahí estamos, seguimos. Esto no ha sido fácil. Hicimos una apelación, eh, la sala dijo que el juez había adelantado criterio y que, que no se podía. En este momento, Giancarlo no está llevando... El juicio, hay otro juez de Buenos Aires. Lo que dice mi abogado, o el abogado de nosotros, es que nada nos garantiza que este otro juez vaya a resolver diferente allá en casa. Es Porque que, él dice que son amigos. Exacto, ah, exacto. Que, que, es un pueblo pequeño, todos se conocen, todos tienen intereses de alguna forma, y tanto así que hasta llega a Pérez Celedón que ni siquiera los jueces de Pérez Celedón, lo hemos visto a través de los que nos interesa este tema de recuperación de tierras indígenas, eh, lo hemos visto durante muchos años, que los jueces, los juzgados, eh, el OIJ, tanto de Buenos Aires como de Pérez Celedón, no son buenos juzgadores. No hacen bien su trabajo porque tienen intereses. Tanto si me acuerdo una recuperación donde... No me acuerdo la fecha. Donde le pegaron en Salitre un balazo a Minor Ortiz. El 2014, si no me equivoco. Y lo... Uh, 2014. En enero del 2014 sí, pues, sí exactamente 2015, 2014, sí, 2015. enero 2014 cierto que lo marcaron con, ¿Con un, fierro un fierro caliente sí yo lo fui a ver al hospital igual eh, que no no no hay, no hay nadie criminalizado todos están libres ¿eh? todo o sea nada pasa los asesinan los amenazan tu cabeza tiene precio ahora bueno ahí se dicen muchas cosas con Sergio siempre analizamos, y siempre creímos que... Porque por... Sergio era mi hermano. Era mi hermano de lucha, era mi hermano en las buenas, en las malas. Siempre cuando estábamos muy cansados, nos tomábamos una chicha, él decía, venga y tomemos el vino de maíz para fortalecernos. Y compartíamos mucho, y discutíamos mucho, porque discutíamos mucho. O sea, Sí, teníamos diferencias, somos humanos y, y nos discutíamos mucho, pero no cuando, cuando ya discutíamos y la pasada nos abrazábamos nos decíamos, dejemos esto quedito y sigamos con lo que estamos de acuerdo. ¿Ah? Y eso fue una gran ventaja en este proceso, porque generalmente uno discute con otro y termina peleado, ¿Ah? o te vas y, y no, con Sergio siempre cuando ya no nos poníamos de acuerdo en algo nos abrazábamos y decíamos, dejemos esto no lo hablemos más. Porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en esto que estamos de acuerdo, sigamos. Eh, y entonces era muy bonito, porque era muy rico. O sea, no, difícilmente uno tenga gente así, o sea, que pueda compartir, que pueda llegar a su casa y estar un rato en la hamaca y hablar un montón de cosas. Entonces con Sergio siempre hablaban y siempre decían: ¿Será que nos llegarán a matar? Y yo no decía, pucha, yo le decía, vea Sergio, yo creo que hay momentos muy difíciles, o sea, y, y le digo, yo me pongo, y le digo, yo me pongo la, en, en un finquero. Y por eso, y por eso siempre, lo que discutían con Sergio eran las, ¿cómo hacían los procesos de recuperación? ¿A quién recuperaban? Y yo me guiado mucho por lo que dice mi mamá. Mi mamá me dice siempre, vea hijo. Si usted está en la pelea, no pelee con alguien muy chiquitito. ¿ah? Porque eso está igual de jodido de usted. Siempre pelee con alguien que tenga poder porque, porque eso es alguien que no necesita la tierra. Es alguien que está en el territorio indígena, pero... pero no puede decir que se le, si, le, si se le recupera esa tierra, dice, ya se... No se tiene, murió de hambre. Exacto. O sea, ustedes recuperan fincas grandes de finqueros Correcto. que no viven en el territorio, que no en el territorio y tienen y mansiones en otros lugares. Y que tienen mansiones en otros lugares. O, eh, y, y son procesos, y que, que lo he ido analizando. Con Sergio era diferente, porque Sergio, por ejemplo, Sergio empieza las recuperaciones en Seuror. Pero Sergio me decía, vea, Pablo, es que yo tengo que atacar. Yo sé, me decía, que Sebror es el hormiguero, pero es el hormiguero de Pindeco. ¿Ah? Y eso también hay que tenerlo claro. Me dice, Pablo, sí es cierto, esa gente tiene un lotecito. Pero esa es la gente enemiga de los indígenas. Porque son los que están en Pindeco, los que están... Lo que Pindeco está explotando, lo que está... Y Estela, y entonces sí tenía razón. O sea, no eran, en ese momento no eran fincas grandes, pero eran lotes de gente que se convertía, que iba a convertir a, a, a Salitre en un, no sé, en un pava de repente. ¿Ah? Porque cuando esa gente no tenía, cuando gente no le daba trabajo, ¿qué iban a hacer? ¿Ah? Y entonces, eh, ahí en Cebror, ya había, no sé, cuántas familias. ¿Y qué pasaba cuando no tenía trabajo? O sea, yo analizaba eso también que Sergio me decía. O sea, que tenía, entonces decía, Sergio decía, yo nosotros como bribes necesitamos recuperar la entrada al territorio. Quiero volver a lo que te decía de, en ese 2014, eh, que nos contaban lo, en Salitre los indígenas con esta recuperación que... Llamaban a la ambulancia y no llegaba, llamaban a los bomberos y no llegaban, ¿no? llamaban al 911 o a la policía, al 911 no, que era mejor llamar al 911 ah, porque ahí sí, ahí sí tenía tenés. que llegar la policía, porque sí. si llamaban a la policía de Buenos Aires no, porque eran de los mismos, me acuerdo que estábamos en esa recuperación, luego cuando ya después se dio, eh, que hicimos una observación en el, el Lodain, uh -huh. y llegó el jefe de la Cruz Roja, de Buenos Aires, uh -huh. que era un gerente de Pindeco. <ríe> sí, exacto. O, o sea, que... entonces nos quedaba muy claro cómo se manejaba todo en Buenos Aires. Es que eso fue muy importante que el pueblo de Costa Rica lo conozca. Mire, si uno va al banco, te vas a encontrar con algún familiar de un finjero Si vas a la municipalidad, si vas al Poder Judicial, en donde te movas, eh, a la Iglesia Católica, al cura, es hijo de algunos de finqueros, o sea, y entonces eso se hace muy difícil romper ese esquema. Y entonces desde ahí yo creo que hay que trabajar y por eso nos ha tocado que trabajar. Nosotros decimos con la más fea, ahorita vino protección a la víctima, y usted, yo soy claro en decirlo, yo, yo sé, ahí, ahí tengo una patrulla que está ahí, pero yo no tengo confianza. Y yo le he dicho al ministro y se lo he dicho a todo el mundo. ¿ah? Yo no tengo confianza y tal vez cometo un error. ¿ah? Pero si eso es lo que hemos vivido, ¿ah? si lo que hemos, si cuando yo me crecía, vi al policía maltratar a mi abuelo, a mi abuela, ¿ah? si cuando yo me crecía, cuando yo fui a la cárcel en el 85, mi bisabuelita, en paz descanse, una persona maravillosa porque me enseñó cosas muy importantes en la vida. Pero me decía, mijito, ¿por qué usted le falta el respeto al policía? El abogado de nosotros nos había dicho: Mire, no firmen ningún papel en blanco. ¿Ah? Si les llega una cita, ustedes la van a firmar porque les va a quedar un papel pero un papel en blanco no, no lo firme. Y llegaba el policía con un hoja en blanco, mire que vengo, porque dice que, que me tienen que firmar aquí. Y entonces yo me peleaba con él. Y mi mis abuelita calladita pero cuando él se iba, mi abuelita me llamaba y me decía, mi ¿por qué usted está malcriado? ¿Por qué usted le falta el respeto a la autoridad? A la autoridad hay que respetarla. Entonces imagínense si esa era la visión de ella, el maltrato que había recibido, ¿ah? El maltrato que he recibido de la policía Del cura ¿ah? Porque también el cura era el otro ¿ah? ¿Y, ¿Y dónde quedó? ¿A dónde estaba Mi identidad? ¿Dónde estaba mi cultura? ¿Dónde estaba mi espiritualidad? Y yo eso es lo que quiero decir O sea Yo siempre he dicho Y, y lo dije hace muchos años Yo creo que tenemos que utilizar Los lemas de que usted doctor en leyes, pero yo derecho indígena en una tierra. Nos respetemos, yo tanto tengo que respetar a ese doctor, pero ese doctor debe respetarme. Porque la educación, la educación fue lo otro. ¿Cómo es posible que la educación prohibiera que se hablara mi idioma? ¿Por qué hoy no hablo brora? Porque la educación prohibía que se hablara brora. ¿Por qué nos quedamos sin tierra? Porque el ITCO, el encargado de esas tierras, le decía a nuestros abuelos, no nos peleen, mejor vendan. Mejor dejen que saquen esa madera. Entonces teníamos todas las de perder. No había una visión que dijera, no, que los siguen aquí están fortalecidos y tienen que fortalecerse. Y hoy, 2020-2020, si hacemos los procesos de recuperación, entonces nos matan. Y eso no lo creo justo. Nos amenazan, nos tienen eh, en, en un pánico. Así como, como está el, el, el coronavirus ahorita. O sea, ¿ah? En un pánico total al país. Así, yo, yo les digo, así, ese pánico que sienten, lo sentimos nosotros aquí con los vinqueros. ¿Y cómo se soluciona esto, Pablo? Que el Estado devuelva las tierras. La CIDH, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha venido a ayudar en algo. Bueno, mire, nosotros eh, acudimos el 2012 a la comisión. el 2015 la comisión dictó medidas cautelares a Costa Rica. Pero resulta que en esas medidas cautelares tenemos dos muertos. O sea... No es posible. ¿Ah? ¿De quién no es, posible. es la culpa? ¿Ah? Dice, dijeron por ahí la vez pasada, ah, es que Sergio, ¿qué? Sergio, ¿qué? nunca nos comunicaba, no, no, pero es que, ¿por qué yo tengo que estarle comunicando? No, la responsabilidad es del Estado costarricense. La responsabilidad es que Costa Rica me proteja. Si yo estoy amenazado, Costa Rica, la fuerza pública debe protegerme pero deben protegerme, no como vienen a decirnos, es que nos lo vamos a llevar. Y esta es mi tierra. ¿Por qué no le dicen a los siguas paisa? Ustedes tienen que salir. ¿Ah? Y yo he dicho, si ese sigua tiene derecho, que el Estado vea a ver cómo lo, lo indemniza, cómo lo hace. ¿Ah? Pero es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de Pablo. No es responsabilidad de los indígenas que tengamos que estar con el proceso de recuperación por la vía de hecho. Pablo, ahora eh, empezábamos a grabar y en ese momento llegaron dos personeros de protección a testigos. Y te oí narrarles una historia de las motos. ¿Podrías contárnosla? Bueno, yo tengo mi compañera de Salitre y como todo el mundo sabe, yo he estado en todo el proceso de acompañamiento, de recuperación de Salitre. Mientras que en no se hicieron recuperaciones, yo acompañé a Salitre. Yo he vivido momentos en Salitre. Siempre hemos hablado de las motos. ¿Por qué? No sé, pero siempre hemos hablado de las motos. Para mí es como muy complicado estar en Salitre antes de la muerte de Sergio. Y escuchar, estar en, en cualquier trillo, cualquier trillo, mira, en una casa metido y escuchar las motos. Roncar enormemente y pasar libremente como perro por su casa. El día del asesinato de Sergio, yo estaba en San José y no me di cuenta. Yo hablé con Sergio como a las 3 de la tarde, por circunstancia de la vida, el cargador se me había quedado y no tenía cómo cargarlo yo llegué ya de noche a San José y no pude ir a comprar un cargador entonces en el momento que hablé con Sergio me dijo Pablo aquí ando poniendo una demanda porque a Steven lo tienen muy, muy acosado y no le querían recibir la demanda entonces, Steven es el, aguapa. el agua, el agua, el sí, agua, vine a, a poner, a, a ayudarle a poner la demanda y nosotros estábamos preparando, en Buenos Aires, en Buenos Aires uh -huh. y nosotros estábamos preparando porque nosotros entramos a esta finca a recuperarla el 19 de marzo del 2018. Como iba a ser 19 de marzo del 2019, nosotros estábamos preparando una actividad bonita. Entonces estábamos invitando al consejo y diría que viniera acá. Entonces estábamos coordinando con Sergio eso. Entonces me dice serio Pablo, como ya casi es la, la reunión, quiero que hablemos cómo va a estar la cosa y... Yo te, voy, te estoy diciendo que en, en, en el transporte no te preocupes, nosotros vamos a poner el transporte. Y entonces le dije, ve a Sergio, man, estoy casi sin batería, hablamos mañana. ¿Mm? Lo, lo, lo discutimos mañana, cuando ya yo cargue el teléfono lo discutimos mañana. Y quedamos así. El siguiente día me di cuenta que lo habían asesinado. Y que... Ya no iba a hablar más con él. ¿Y las motos? Eso me ha dolido mucho. Y lo que quiero decir es que entonces ese ruido de las motos a mí me ha quedado. Y siempre recuerdo esas motos. Y siempre dije y le dije a la policía infinidad de veces. ¿Por qué no estudian esas motos? ¿Por qué esas motos tienen que entrar a un territorio indígena a andar los trillos? A reconocer todo. Dicen los compañeros de Terra que ese día a las 7 de la noche el ruido de las motos en Terra era... Del asesinato posado. de Jerry. De, no, de Sergio. ¿sabes? Ah, en ¿Habes? Salitre, en Salitre. Sí, en Jerry. El asesinato de Sergio. Ah. Era insoportable el ruido de las motos. Ah. Estela, mucha gente sabía que hacer el ruido en asesinato. Ah. Mucha gente sabía. Y la policía, para mí, es cómplice de ese proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? no se alertó? Pero dicen, ¡Ah, es que Sergio vivía allá! Vea, usted conoce dónde vivía Sergio. Un lugar ampliamente seguro. ¿eh? Un lugar difícil de llegar. Sin embargo, el asesinato de Sergio fue altamente planificado. Yo he dicho... ¿Por qué no investigan a toda la gente que tuvo que ver? ¿Por qué no investigan a Archmorton? ¿Por qué no se investiga? Ah, y yo lo he dicho. Y se lo he dicho al OIJ, ¿sí? OIJ. Al equipo especializado que puso la, la fiscal. digo que era lo mejor que tenía Costa Rica en ese equipo que estaba investigando lo de serio. ¿Ah? ¿Qué pasa? Yo tengo muchas dudas. Muchas, muchas dudas. Dejo salitre y vuelvo a Terraba. El domingo... Estábamos aquí, con Chudín. El domingo antes del lunes del asesinato de Jerry. Ella no, no me llamó, llamó Isabel a Robert. Le dijo que por qué no lo iba a acompañar un rato Aquí estaban los dos Estaba yo y estaba Olivier Con carros también Entonces le digo, vamos un rato dije, Vamos para ir al barrio y llevamos los dos carros Cuando íbamos Trepando la carretera eh, nos, llegó, nos llegó la noticia Que habían golpeado a Jerry Que habían golpeado a don Enrique Y a Doña Digna En Mantil. Pero la noticia era como muy... Entonces, de repente, como decían que ayer Jerry lo habían asesinado. Y, bueno, ya al rato dijeron que no. Llegamos donde Isabel, en la recuperación de Finca Cancha Rayada. Ahí estaban otros compañeros. Nosotros íbamos siete de Churín. Y nos quedamos ahí. No había policía. No había nada. Entonces me dijeron, Pablo, la cosa está muy ruda. Yo les dije, ¿cuál es el plan? Ninguno. Entonces yo digo ¿qué, qué torta, ¿verdad? Porque, ya, ya, ya les digo, nosotros aquí en Churín hicimos muchos planes. Porque, es más, yo pensaba que la recuperación de Churín iban a haber muerto. Yo lo manejaba, y todos lo manejaban a ese nivel. Yo le había dicho a la gente que venía aquí, estén preparados. Porque Churín va a manejar muertos. Porque la gente de Terraba era la que iba a agredir a la gente de Bribri, Salim, o iban a acabar Eran la gente de Terraba. Los finqueros de Terraba. Los finqueros de Terraba. Okay. entonces yo. Y ellos habían dicho... El día que hay una recuperación en ese día hay muerte. Entonces yo le he dicho a la gente todo eso. Y por eso nos llevamos dos años planificando esta entrada. Y fue un proceso bastante violento, pero nosotros estábamos, nosotros teníamos, habíamos hecho todo un plan de un proceso de autocuido. Cuando yo llegué a una de las hermanas, le pregunté eso y me dijeron, no, no, Pablo, no ya era de noche. Yo dije, qué torta. Porque había que hacer un proceso de autocuidado. ¿Qué van a hacer? Porque que la cosa está muy violenta ¿Qué van a hacer? No, no, estamos hablando con Randa Lo tenemos todo controlado Tenemos una comunicación directa con él ¿Quién es Randa? El viceministro El viceministro de Diálogo Ciudadano El que, el que está asumiendo donde estaba Juan Alfaro O Ana Gabriel O Ana Gabriel yo dije, ay qué torta, pero lo dije yo. Entonces yo les dije, no, yo le yo creo que yo necesito que, que nos reunamos y que hagamos un plancito. Pero no nos dio tiempo. No nos dio tiempo porque cuando me dijeron, va la gente. Vea, eran no sé cuántos. ¿verdad? Los arriaron como ganado a ustedes. Llegaron ahí al lugar. Llegó el teniente Mora, y me dijo, Pablo, necesito que salgas de aquí. Pero necesito, te lo pido de por favor que salgas. Yo realmente ey, no sabía ¿ah? qué estaba pasando. Y, y les digo a ellos, este, yo quiero dialogar con ustedes. Y mi consejo como teniente, como encargado ahorita de la policía, es que salgan. No tengo la policía para parar a esa gente. Están altamente violentas y no puedo controlarlas. Entonces yo le dije y bueno y más policía me dice sí ya pedí más pero eh, ya están llegando pero o sea Pablo no no o sea están altamente violentas Estela habían las motos roncando ese derroqueo ¿verdad? de acelerarlas y, y, ya. y gritándonos cualquier cosa dijeron ahí está Paul Ibar, mire quién tenemos aquí este, y yo les dije a la hermana, mire no es mi recuperación porque yo no era esa recuperación mía es la recuperación de ustedes y yo voy a hacer la decisión que ustedes tomen. si ustedes dicen que nos quedemos aquí, aquí nos vamos a quedar y vamos a resistir si dicen que nos vayamos nos vamos, pero es decisión de ustedes entonces, ellos dijeron: Vea Pablo, este, y, y, y por un lado les agradezco, Estela, eh, que, que tomara en cuenta eso. Dijeron: Pablo, este, la seguridad tuya es muy importante. Nosotros nos vamos a retirar. Les, ya les dije, les volví a decir, les dije, de ustedes: Yo, si tengo un aquí, aquí vamos a resistir, no sé cómo, pero vamos a resistir. El teniente es culpable, ya se sabe, el teniente es culpable. Culpables, porque ustedes sabían cómo estaba la cosa interna y no lo han prevenido. Ustedes no lo han prevenido y entonces ustedes son culpables. De lo que, si las hermanas deciden que nos quedemos aquí, lo que nos pase aquí, los culpables son ustedes. Y él dijo muy valientemente, me parece, él dijo, Pablo, nosotros aquí los acuerparemos todo lo que tengamos que este la comenzaron a llover piedras. A mi compañera a Roxana le metieron una pedrada, a mí no me tocó ninguna, me pasaron muchas piedras cerca. Eh, mis antepasados me protegen y yo creo que eso es muy importante. Eh, a otro compañero, al otro compañero del otro carro le metieron una pedrada. Tuvo bastante jodido. Porque la pegaron aquí al lado bajito el ombligo. Y, y entonces las compañeras dijeron, bueno, teniente, eh, protéjanos. Proteja a Pablo para que salir que se monten el carro y e irnos. Entonces él dijo, yo los voy a proteger, yo los voy a... Entonces gritó, no tiren piedra, no sé qué. ¿vale? Y, y se vino, ¿vale? algunos policías me protegieron, me montaron al carro. Lo que pasa es que yo creía que la policía se iba a venir detrás de mí. ¿No? Y por eso es que digo, sigo sin entender el proceso. Sí me protegieron hasta montarme al carro. Cuando yo me monté al carro, toda la gente no cabía. Yo eché siete personas en mi carro. Te quebraron todos los vidrios. Eh, pero venían caminando un grupo que no cabía en el carro. Sí, me ¿Ah? contaron eso, sí. Cuando yo vi la turba que se me vino encima, yo pensé, bueno, yo me puedo ir. Pero de todas maneras las motos no le voy a prohibir, las motos van a correr más que mí. Pero además están mis compañeros. Y entonces con ellos la van a agarrar. Entonces yo no, aquí me voy a ir al paso de ellos. Eh, ¿Y la policía dónde estaba? No sé. En ese momento no sé, porque en ese momento yo traía solamente monto roncando, me Y gente a pie golpeándome el carro con la mano Eso. primero con la mano comenzaron a darle el carro ¿verdad? y a decir hijo de puta aquí te llevamos a riau hijo de puta vea cómo te sacamos ¿Ah? deje de andar con recuperaciones te vamos a llevar a riau hasta churín ¿Ah? y entonces yo he aprendido estela yo, a mí me da mucho miedo muchas cosas Pero ya cuando estoy en, en esos momentos Yo no tengo miedo Y eso yo quiero decirlo Yo no tengo miedo ¿ah? Para nada y, y nos vinimos Y nos vinimos Y yo, las patrullas se perdieron Yo vi a las luces de la patrulla Pero aquella era una multitud de gente este, ¿ah? Motos, carros como a los 400 metros que veníamos bajando, ya cuando, cuando comenzamos, donde comienza la finca de don Francisco Ortiz, que pues yo sabía que ahí había más gente y que yo había planeado ya, o sea, yo dije, bueno, si logro llegar ahí, estamos salvados. Eso fue lo que yo pensé. Este... Eh, cuando agarramos la bajadita así, que comenzamos a bajar, venía la patrulla subiendo. Estela, aquello de que sentí un alivio. Ah. Entonces yo sentí el alivio y dije, pucha, ahora esta patrulla se va a atravesar aquí y me va a proteger. Estela. La patrulla pasó como que no existían. ¿ah? Y eso quiero decirle, y eso, y eso se lo di al teniente y se lo he dicho al ministro y se lo he dicho a todo mundo Eso pasó. Ah. Entonces, ¿cómo dicen que me están protegiendo? ¿Cómo puedo creer yo en esa policía? Ah. Si, si ellos vieron, vieron, ¿cómo me traían el cargo? Ah. El teniente o capitán, no sé, Miranda, el que sale en las noticias diciendo que que fue en defensa en defensa propia, ¿Ah? que matan a Jerry, ¿Ah? ¿Yo? por la espalda. ¿Ah? ¿Dónde estaba ese señor en ese momento? No sé, a ver, okay. no tiene ni idea. O sea, en ¿Ah? ese momento domingo, no al día siguiente lunes del asesinato. El, el domingo, ese día que me traen a mi mierda, sí, no sé domingo. dónde estaba. Okay. No, no tengo ni la menor idea. Uh -huh. eh, una vez que subió a la patrulla, los golpes del carro fueron más... Ellos se empoderaron. Claro, si no pues les yo hicieron pienso, nada. Yo no que hubo ellos, detenidos ahí, ¿verdad? Yo, yo pienso que ellos también, cuando vieron la patrulla, se asustaron. Yo me alegré y yo pienso que ellos se asustaron. Uh -huh. Pero cuando la patrulla pasó como si nada, ellos me comenzaron a golpear el carro y ahí más. Y ahí fue donde les barataron los vidrios. Y ahí fue donde... Cuando ya... Cuando mis compañeros comenzaron a meterse a la finca, porque digamos, la finca de un que estaba aquí, y ahí estaba... Digamos, donde tenía Cindy el lugar, entonces todos mis compañeros se metieron ahí, pero yo no me quise parar ahí, sino que yo aceleré el carro, para meterte en, por ah, la por entrada, el portón, ajá, ah, por el portón, pues yo aceleré el carro y el portón estaba cerrado yo me llevé el portón, yo me llevé el portón, este, yo quiero decir que a uno le pasan muchas cosas, de alguna, a mí, yo en ese momento, yo sentía como ganas de lo quiero decir también porque porque soy humano. ¿ah? Y yo quisiera que el pueblo de Costa Rica también sepa esto. Pero yo soy humano. Yo, yo tuve intención de echar marcha atrás del carro y pasarle a un montón por encima. ¿Mm? A sabiendas de que ya estaba. Y posiblemente, Estela, posiblemente, si los ataques ya hubieran tocado a uno de nosotros, seguro que ¿Qué sí. Lo es eso? Porque siempre los broran. Hemos dicho, y se ha sostenido en finca churín Podremos morir, pero también van a morir ellos Y eso es jodido pensar Yo eso no quisiera que pase Yo eso no quisiera que, que, que se llegue a dar Pero es un sentimiento que tenemos. Nosotros manejamos dos años esto Y en esos dos años nosotros sabíamos que uno de nosotros iba a morir Que era muy posible que uno de nosotros muriera O que muchos murieran Pero nosotros siempre dijimos también ellos tienen que morir también los finqueros sienten, también los finqueros sufren, también los finqueros pasan las consecuencias y si ellos fueran no, no convirtieran esto en violencia las cosas podrían ser mucho mejor, si los finqueros reconocieran que ellos están cometiendo un delito, estas cosas no pasarían pero los finqueros no quieren reconocer que esto es un territorio indígena que nos pertenece y que si alguien tiene culpa de esto, es el Estado. Entonces, si con alguien deberían de desquitarse, es con ese gobierno, con ese Estado que no ha cumplido lo que, lo que dice la ley. Pero ellos se han empoderado y ellos dicen que ellos viven en cualquier parte de Costa Rica. ¿ah? Que ellos tienen plata y que esa plata la hacen como les da la gana. Y eso a mí me parece muy grave. Que Costa Rica se esté diciendo eso me parece muy grave. Y más grave me parece que la policía no actúe que la policía, en ese carro que venía yo venían los cinco firmantes de la medida cautelar entonces imagínate de los firmantes de medida cautelar venían cinco ahí deberíamos de haber sido altamente protegidos y no lo fuimos ahora tenés una patrulla allá afuera de, en el portón ¿Te sirve de algo con las motos? Eh, yo no sé, Estela, yo sigo diciendo que no. ¿eh? Yo, yo sigo diciendo que no. Yo, yo sigo diciendo y sigo creyendo que mis ancestros me protegen. Y que eso me van a proteger siempre, hasta el día que ellos decidan. Uh -huh. La patrulla no me va a proteger. Casi estoy seguro la patrulla. No Son me va a de Buenos Aires. Son de Buenos Aires. Y es más, yo, porque lo digo, lo digo, en este momento, en este momento, Estela, tengo amigos que dicen que la fotografía mía y de Sergio la tienen todos los buenos aireños. Taxistas, choferes, o sea, todos ¿ah? Tienen la fotografía mía con la de Sergio ¿Ah? ¿Por qué? ¿Será que me quieren mucho? Me contaba ¿Ah? una compañera tuya de terra de lucha Que en algún momento cuando ustedes iban Y te, que te ha pasado varias veces Que van a Buenos Aires a hacer mandados, vueltas, lo que fuera Y te ponen, que una vez te golpearon Y que te ponen un rifle en, en la joroba del carro bueno, que eso es normal, y que te amenacen cuando vas a Buenos Aires. Es, es muy normal, o sea, es muy normal. A mí me han perseguido en el carro. Yo siento que ellos han tratado, de, igual que lo que hicieron con Sergio, uh -huh. primero tratar de atemorizarnos. Eso es lo primero que ellos están haciendo. Yo creo que a ellos, cuando ven que no nos pueden atemorizar, y por eso la hablan de... De pagar sicarios y ellos hablan pueden, de pagar sicarios públicamente lo han dicho por Facebook vamos a pagar sicarios para, para eliminarlos <risa> los medios de comunicación de buenos aires están totalmente en parcializados con los finqueros Sí, en contra de ustedes no, no, a favor nosotros, de los finqueros nosotros somos los violentadores nosotros somos los usurpadores nosotros somos los precaristas nosotros o sea todos los malos la iglesia católica todos ¿sabes? Todo el centro de buenos aires Está en contra de nosotros Y yo creo Yo creo que Como vuelta y digo Somos humanos Y como la fuerza En contra de nosotros Es tan grande Yo creo que todo lo, el resto Apoya esa fuerza Por intereses Por seguridad Por Que no no les hagan nada, por todo hay un montón de cosas que, que se cruza, vamos. O sea, si alguien nos apoya a nosotros y va al banco, en el banco lo tratan mal, ¿Ah? pero si es alguien que está en contra de nosotros, en el banco lo van a tratar bien, en la municipalidad lo van a tratar bien, en la clínica lo van a atender bien, Estela, a mí me da miedo ir a la clínica, a Buenos Aires, ¿Ah? En un momento, en el 2012, que me golpearon, uh -huh. yo me acuerdo que un enfermero yay, me acosaba. Diciendo, porque yay, yo llegué golpeado, no andaba, en ese momento no andaba ni la cédula ni el, ni el carnet. No, andaba la cédula, pero no andaba el carnet. Y entonces me dijo, Pablo, usted que es la que habla tantos de derechos, ¿cómo es posible que no ande el carnet? Ah, y por eso no lo podemos atender. Y yo le dije, ¿cómo que no vamos a atender? Yo soy asegurado. Usted no me está regalando el seguro, yo lo no pago por mi trabajo, yo pago el seguro. Usted simplemente se mete en esa computadora y usted va a averiguar si yo estoy asegurado o no estoy asegurado. Usted es mentira que le a falta mi carnet. Claro, porque ¿Ah? sabía, sabía perfectamente quién eras. Claro, y entonces me decía, usted que está en contra del diquis, ¿por qué está en contra del ¿Ah? ¿Por qué usted está en contra de los, de los que, que vivimos en los territorios indígenas. Yo no vivo en un territorio indígena, pero mi tío vive ahí mi tío tiene un complejo turístico que piensa desarrollar ¿Ah? yo me voy a preguntar ¿y por qué? O sea, él, él simplemente debería atenderme ¿Ah? el doctor Carvazo ¿quién es? ¿Ah? un médico de Buenos Aires en contra del movimiento indígena en contra de los derechos indígenas ¿Ah? ¿cómo pueden decir entonces que ahora Pablo Cíbar se muere de miedo por eso un, tiene que andar una patrulla detrás de él? ¿Ah? el marica de paul, ¿verdad? Es un derecho que tengo. El Estado costarricense, si no tuviera una medida cautelar, Estela... No Internacional. Uh -huh. Internacional. Uh -huh. sí. Yo le digo a mis compañeros eh, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que, que, que hacer fortalezas, que tenemos que, que hacer. Y que, y que te digo sinceramente, me da vergüenza a mí como Pablo, me da vergüenza ver esa patrulla detrás de mí, porque yo soy un indígena y debería estar libre de la. No le estoy haciendo mal a nadie, no le he robado nada a nadie. Estoy luchando porque es nuestro y no lo digo yo, lo dicen las leyes, lo dicen los convenios, lo dicen los tratados internacionales. ¿Y si te matan, Pablo? Yo espero que la lucha continúe. ¿Ah? Yo, así como, como Sergio, yo quisiera que la lucha continúe. Y vieras que me fortalece mucho porque los Broran por historia, según la historia, hemos sido guerrilleros. Hemos sido de play. ¿Ah? Por historia. Los, los Broran siempre, la historia dice que siempre vivimos en guerra con los pribres, con los con, con, hot, eh, Siempre estábamos en pelea con brunca, eh, Después de la muerte de Jerry, yo he tenido que hablar con muchos jóvenes. Eh, porque yo creo que, que, no es, que la lucha indígena no es una lucha de muerte. No es una lucha de que alguien mate y tengo que matar. Yo no creo en eso creo que la lucha indígena es un derecho establecido y es una cosmovisión que como pueblo indígena tenemos y que el mundo debería entender y que los finqueros deberían entender ¿Ah? que no es que tenemos nada en contra de ellos ¿Ah? es un derecho establecido y que como ese derecho está reconocido mundialmente esos finqueros más bien deberían de sentarse Analizar las cosas Y si les corresponde algo Decirle al estado, esto me corresponde A negociemos, veamos qué hacemos Pero cuando los finqueros Se sientan y dicen, lo que tenemos es Que buscar sicarios para matar indígenas Yo creo que está mala cosa o sea, Porque están viendo un punto Que no les pertenece Y que posiblemente Y que posiblemente Nuestros antepasados terminen castigando y después que no se estén quejando después que no estén diciendo qué es lo que me está pasando yo creo eso entonces yo creo que, que la lucha es una lucha justa, es una lucha que nos pertenece y que no es una lucha que deberíamos hacer nosotros sino que es una lucha que el estado costarricense que el gobierno de la república debe de buscar las garantías para que eso sea una realidad Tampoco es cierto que luchamos Porque queremos hacernos en lugares independientes Y queremos hacer cosas eh, Que están fuera de los derechos de un costarricense Y yo siempre he dicho Si luchamos por tener una cédula Es porque nos sentimos muy orgullosos de ser costarricenses Pero los costarricenses se deben de sentir muy orgullosos De tener poblaciones indígenas y esas poblaciones indígenas les compete a todos los costarricenses protegernos y cultivar para que ese proceso sea una realidad. A las personas de mi edad, como de 50 años, 60 años, nos dijeron en la escuela que ya no habían indígenas. Entonces en San José se maneja otro, otro nivel de cultura indígena. Vos decías que es el Estado y ustedes los que tienen que que arreglar el asunto. Yo le agregaría que las y los costarricenses también. Yo, yo también. Mira, yo, yo siempre he dicho, y, a, y ayer creo que lo decía, la muerte de Sergio y la muerte de Jerry, todos los costarricenses son culpables. Todos. Porque la mayor parte ignora, la mayor parte... Nos ve como los inditos, pobrecitos, y nada más. O sea, eh, eh, Canal 7 pasa, los programas que pasó y todo el mundo queda como muerto. ¿eh? O sea, ¿Por qué? ¿Ah? Pero la realidad es otra. Eh, el pueblo indígena lucha por la tierra, no solo por nosotros. Y algo que hemos sembrado en Crunchudín es que la finca Crunchudín. De, de los churines, para los churines, pero la vamos a compartir con todos nuestros amigos que quieran compartir con nosotros. Cuando ustedes recuperan una finca, el mundo empieza a oler un poquito más a bosque. ¿Ah? Y mira que tenemos programas, queremos hacer programas, pero, pero Estela, el problema es que no podemos con toda esta zozobra de autocuido, de dónde estoy, eh, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo o sea, eso te, te quita el, el poder trabajar la trabajar tierra, la tierra. Ah. mira, no es posible que nosotros un crunchurín nos ha costado Estela, nos ha costado sembrar plátano, sí, se los sembrar queman. yuca sembrar cultivos sembrar árboles para que venga y los quemen sí. ¿Ah? eso no puede ser ¿ah? porque esa persona que metió fuego no está causándole un daño a los turines es un, un daño internacional que está haciendo. Si usted viera los, la cantidad de árboles que se quemaron y que cayeron. Usted. ¿Ah? Todos los árboles, que no son muchos, pero que hemos sembrado cerca de 500 árboles que nos han traído las universidades. ¿Ah? Todos se quemaron. O sea, imagínate 500 árboles dentro de 5 años más. ¿Mm? Qué belleza sería. ¿Mm? y tenemos, queremos hacer plan de vida decirle a un costarricense, mire, en Churín hay un pedacito de tierra para que usted va y siembre un árbol y que usted diga, tengo un árbol en Churín y que lo puedo proteger y que lo puedo cuidar y que puedo ir con mi familia a ver ese árbol que yo sembré. Queremos hacer eso, ustedes, pero no nos dan los finqueros no nos están dando chance de poder eh, organizarnos en nuestra finca <risa> y lo único que ven ellos es que aquí hay pasto y que aquí se está perdiendo cantidad de mantención de ganado. ¿sí? Pero no dicen que ese ganado está contaminando el río, que la única quebradita que pasaba aquí por esta finca, en un estudio que le hizo la Universidad de Costa Rica, es un agua, pero sumamente contaminada. ¿sí? Cuando nosotros llegamos, ve que vamos a tener dos años, y que, y que estamos teniendo un año de que se sacó el ganado, porque hubo un año, o sea, 14 meses que aquí tuvo el ganado. Entonces, hay menos de un año que ya no hay ganado. Y vaya a ver el cambio de esa quebrada. Vaya a ver para que vea el cambio de esa quebrada. A mí me hubiera gustado que usted hubiera visto la quebrada cuando estaba el ganado y que vaya a ver la quebrada hoy, para que vea el cambio que hay en esa quebrada. Esa quebrada, cuando estaba el ganado, era una quebrada como, como, que, como que le echaban leche. Blanca, una, una agua azul, no sé corría azul hoy hoy en ocho meses más o menos sin que esté ahí el ganado esa, esa quebrada está clarita es un agua clarita un agua limpia se ve limpia ¿Ya? solo yo a mí me gustaría que los costarricenses pudieran pensar diez años después de esta finca si ya aquí no tuviéramos situaciones no tuviéramos cosas Ah, pero aquí tenemos que estar atendiendo los juicios, tenemos que estar atendiendo los finqueros que nos vienen a invadir, que nos amenazan, que nos andan, que no podemos movilizarnos. O sea, ¡qué terrible! ¿Ah? Como que esto no fuera Costa Rica. ¿Ah? Yo conversaba con un hermano colombiano y decía, hermano, en Colombia es, es terrible, ya, ya, pero allá ya hemos logrado ir sobrepasando todos estos medios y ahora estamos comenzando a vivir en paz. Dice... Comenzando a vivir en paz, pero asesinan líderes ah, indígenas, pero... Pero por montones. ¿ah? Y ahí dice, estamos trabajando un proceso de vida. ¿ah? Y, dice, y a mí me gustaría que ustedes trabajen en un proceso de vida. Claro, nosotros estamos pensando en un proceso de vida. Nosotros, Cuando nosotros hacemos esta recuperación, la estamos pensando en un proceso de vida para las futuras generaciones. Nunca nos hubiéramos imaginado que aquí hubiere, hubiesen asesinado a un líder indígena Menos dos, y por supuesto que no queremos tres, Pablo. Y, y eso yo, es lo que. Yo menos, yo no quiero ser el tercero. <risa> sí. ah, yo... Bueno, pero puede no ser queremos... vos o puede, puede ser cualquier otro. Cualquier otro. otro. O sea, sí, exacto. Todos. Sí. Todos están en, en, en, en la lista. En la lista, ¿verdad? No sí. solo yo, hay muchos en la lista. Está ¿verdad? bien. O sea... Bueno, Pablo, vamos terminando esta entrevista. Muchas bueno. gracias. Me costó encontrarte, pero. Yo sé que es por seguridad que, que no estás aquí, por lo general, pero muchísimas gracias. Bueno, a ustedes y al pueblo de Costa Rica decirles que, que esa es la visión nuestra. La visión nuestra es un mundo diferente, es una lucha diferente, es un, un compartir con todos y que, y que eso tiene que cambiar. No es justo que, que mil hectáreas la tenga una persona. Ahora vemos 16 familias. Pero si le sumamos todos nuestros hijos, ya aquí ya, ya no queda tierra, ¿verdad? Entonces, de repente la gente ve, pucha, mil hectáreas, qué montón. Pero no, si ya le sumamos todos nuestros hijos, aquí nos queda como dos hectáreas a cada uno. Entonces, decirle que esa es la lucha que llevamos y que, y que queremos, queremos fortalecer esta finca y que queremos que esta finca sea un compartir con todos los costarricenses que quieran venir. Muchas gracias, Pablo.